Hola, qué tal. En el vídeo anterior habíamos visto cómo llevar a cabo la síntesis el diseño de un sistema secuencial para una máquina de MIDI. En este vídeo lo vamos a dedicar también a ver este proceso de diseño de, de sistemático de sistemas secuenciales, pero aplicado a una máquina de Moore. El proceso es el mismo, lo único que el ejemplo pues cambia un poco, ¿ok? Así que vamos allá. Los pasos que vamos a dar son exactamente los mismos, no vamos a ir pasando por todos estos pasos que nos van a ayudar a generar a crear el circuito final del circuito del, del sistema secuencial. en nuestro caso particular en este primer en este ejemplo que vamos a ver de, de la máquina de Moore lo que queremos hacer es crear un sistema secuencial que controle un sistema de luces de colores ¿vale? imaginaos que tenemos un sistema de luces de colores con tres colores eh, rojo verde y amarillo luces rojas, verdes y amarillos, y dependiendo de una posición de un interruptor que tenemos de entrada, la secuencia de luces que se van a generar va a ser distinta. En el primer modo de funcionamiento, en la primera posición de ese interruptor, queremos que las luces se iluminen primero las rojas, luego las verdes y luego las amarillas, ¿vale? Luego tendrá otro modo de funcionamiento que lo que queremos que haga es que se iluminen todas las luces, independientemente del color, luego solo las rojas, todas las luces, luego las rojas, todas las luces, solo las rojas, y que vaya cambiando en estos colores, ¿ok? Y en el modo 3, en el último modo de funcionamiento, eh, tendríamos que queremos que se enciendan todas las luces, las verdes, todas las luces, las verdes, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esas serían las tres formas en las que podría funcionar eh, la máquina, el sistema secuencial que queremos implementar. A través pues, de los pasos que hemos dicho antes, que, que, que hemos visto antes, que hemos comentado, tenemos que llegar a implementar el circuito que tenemos aquí, eh, representado en este diagrama. Tendremos que determinar cuáles son las funciones que nos ayuden a cambiar eh, los estados, del estado actual al estado futuro, tendremos que cambiar la lógica de salida y tendremos que determinar los flip-flops que, que vamos a utilizar. Y para eso vamos a ir paso a paso añadiendo, completando la información de este gráfico para el caso particular de nuestro ejemplo. El primer paso, como no, es generar el diagrama de estados. Para generar el diagrama de estados, lo primero que tenemos que ver o que pensar son las entradas y salidas de nuestro sistema y el significado de cada uno de nuestros estados. Parece claro que las entradas de nuestro de nuestro circuito va a ser el modo de funcionamiento. Este interruptor que nos indica qué secuencia de, de, de luces queremos que se vayan iluminando. ¿vale? Así que tendremos una entrada que podemos llamar X, por ejemplo, ¿eh? que va a valer pues modo 1, modo 2 y modo 3. Las salidas de nuestro circuito, en este caso, van a ser tres distintas y vamos a asignar una de estas salidas a cada uno de los tipos de luces que tenemos. Es decir, tenemos una salida que nos indica si queremos que se enciendan las luces verdes, otra si queremos que se enciendan las luces amarillas y otra que se, si queremos que se enciendan las luces rojas. Las podemos llamar... Luces LA de luces amarillas, LV de luces verdes y LR de luces rojas. Las tres, ellas tres, los valores posibles van a ser, a ser 0, 1. El 0 indicarán que están apagadas, el 1 indicará que están encendidas. ¿okay? Y luego nuestros estados, lo que pueden significar, o el, o el significado que le podríamos dar, es que nos indiquen las luces que están encendidas en un momento dado. Esa es la información que nos gustaría almacenar dentro de los estados, que un estado represente las luces que tenemos o que queremos encender. Como veis, eh, si planteamos el circuito de esta forma, claramente las salidas del circuito van a estar relacionadas directamente con el estado, independientemente de la entrada del sistema. Por tanto, es una máquina de Moore, que era el objetivo que teníamos, construir una máquina de Moore implementar una máquina de Moore. Pues como hemos dicho, lo primero que queremos es que nuestros estados signifiquen o representen la luz que se encuentra encendida. Así que tendremos un estado que representa que se enciende la luz roja, tendremos un estado que representa que se enciende la luz amarilla, otro estado que representa que se enciende la luz verde y otro estado que representa que se enciende, que se encienden perdón, todas las luces. ¿vale? Necesitamos cuatro estados porque tenemos cuatro, cuatro casos distintos de combinaciones de luces encendidas o apagadas a estos estados les vamos a asociar las salidas correspondientes LR, LV y LA para que se comporten de esta forma que estábamos diciendo. Por tanto, por ejemplo, en el caso de las luces rojas, de, del estado rojo, LR será 1, ¿eh? las salidas R, LR será 1, LV será 0 porque tienen que estar apagadas las verdes y las amarillas, como también tienen que estar apagadas, también a 0. En el caso de amarillas, pues la que estará encendida será la luz amarilla, y las otras dos estarán apagadas. En el caso de las luces del estado verde, la que está encendida es la luz verde, y las otras dos son las luces que se encontrarán apagadas. Y en el caso de todas, pues lo que tendremos es que las tres luces, los tres tipos de luces, todas ellas estarán encendidas y por tanto, la uh, salida de cada una de ellas todas ellas, las, estas, nuestras tres salidas del sistema, perdón, se encontrarán activas, ¿vale? las, las tres salidas valdrán igual. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en función del modo que se encuentren activadas, ir generando la secuencia que eh, deseamos. Si os acordáis... Lo que, había, lo que decía el enunciado es que si están en modo 1, lo que tienen que ir haciendo es encender la roja, la verde, la amarilla, roja, verde, amarilla, roja, verde, amarilla, roja, verde, amarilla. Y así sucede eh, infinitamente. Por tanto, cuando la entrada es M1, lo que tenemos que hacer es este bucle de aquí. ¿Mm? Cuando el bucle era M2, lo que hacíamos era roja, todas, roja, todas, ¿vale? Y así sucesivamente. Por tanto, si nos encontramos con M2, que la entrada es M2, lo que tenemos que generar son estos cambios, estas, eh, eh, eh, este continuo bucle entre el estado rojo y el, y el estado todas. Y en el caso de M3, del modo de funcionamiento 3, lo que hacíamos era encendemos las verdes, todas, las verdes, todas. Vale. Fijaros que para este diagrama de estados aún no hemos acabado, nos faltan definir lo, los cambios entre secuencias. Dicho de otra forma, para cada uno de los estados deberíamos tener consideradas todas las entradas, todas las distintas entradas que se pueden producir, y aquí está claro que hay casos en los que no hay. Por ejemplo, en el estado amarillo. En el estado amarillo solo hemos considerado la... la el caso de que tenga la entrada M1, porque solo forma parte de, ese, de esa secuencia. Pero el usuario podría ser que cuando estamos en el estado amarillo nos cambiara la posición del comportamiento, nos, nos pusiera el modo de funcionamiento 2 o 3, y el circuito tendría que entrar en el modo 2 o en el modo 3 de funcionamiento, aunque estemos en el caso de amarillo, ¿vale? No es un caso donker. care. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues podríamos suponer que si en el amarillo nos cambian el modo de funcionamiento, podemos ir directamente a encenderlas todas. Realmente nos daría igual, nos daría igual, pues en el caso del M2 saltar al rojo o a todas y en el caso del M3 saltar al verde o a todas. Es independiente, realmente nos basta que vaya o a uno o a otro. Entonces nosotros lo, lo decidimos, fijamos que en caso de M2 y M3 lo que hacemos es saltar al caso de, de todas. Y esto lo tenemos que analizar para todos los casos. Por ejemplo... Cuando estamos en el estado rojo, hemos considerado la entrada M1 y en la entrada M2, nos falta la M3. ¿Qué hacemos cuando nos introducen un M3 en el estado rojo? Pues, por ejemplo, podríamos ir a todos o ir al verde, nos daría igual. Pues decidimos, por ejemplo, ir al todos. ¿Vale? Son decisiones eh, subjetivas que estamos tomando ahora. En el todos nos puede llegar el M2, ya lo hemos indicado, el M3, nos faltaría indicar qué pasa cuando llega el M1. Podría decidir eh, eh, tanto ir al amarillo, como ir al verde, como ir al rojo. Pues, por ejemplo, podemos escoger ir al, al verde. ¿Por qué? Bueno, pues es una decisión, como digo, objetiva. ¿vale? Es subjetiva, perdón. Eh, si estamos en el verde, en el caso del verde, Hemos contemplado que nos entre el M1, que estemos en el modo 3 de funcionamiento, que la entrada sea M3, pero nos faltaría considerar el modo 2. Cuando estamos en la secuencia amarillo, rojo, verde, amarilla, rojo, verde, y estamos en el caso del verde, y nos ponen en el modo de funcionamiento 2, deberíamos saltar a la secuencia rojo todas, rojo todas, rojo todas. Nos da igual a cuál de los dos casos, pues por ejemplo ponemos ir a todas. ¿Vale? Así que teniendo en cuenta esas, esos casos concretos, ahora ya sí que en todos los estados tendríamos contemplado el, cualquiera de los tres modos de funcionamiento posible. La siguiente tarea que tenemos que realizar es llevar a cabo la codificación de estas entradas, salidas y estados que hemos eh, contemplado. ¿vale? Así que vamos allá. Vamos primero con los estados. Tenemos tres posibles estados, todas las luces, las rojas, las verdes o las amarillas, esos son nuestros cuatro posibles estados. Como tenemos cuatro posibles estados, vamos a necesitar dos bits, estado S1, S0, para representarlos. La asignación entre la codificación de los estados y el estado en concreto es totalmente arbitraria. Así que, por ejemplo, 00011011. 1, 0, 1, 1. Cualquier otra asignación sería igual de buena. No, no, no, hay, no, no hay ningún motivo por cual hacer esta u otra. Nosotros hemos escogido esta. Lo mismo para, para las salidas. Bueno, las salidas es bastante directo. ¿vale? Porque tenemos como posibles salidas. 0, 1, apagado o encendido, apagado, que hemos ya considerado que era el 0, y el encendido, que era el 1, entonces todas las posibles entradas LR, LA y LV van a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. Apagado el 0, el 0 significa apagado, encendido significa, el 1 significa encendido. Y para las entradas, las entradas que hemos definido, entradas posibles del sistema, era modo 1, modo 2 y modo 3. Son tres entradas posibles, por tanto como mínimo necesitamos dos bits, que podemos llamar x1, x0 y que tenemos que codificar de nuevo de forma arbitraria, pues por ejemplo el 1 puede ser 00, el 2 01 y el 3 por tanto, ahora ya sobre nuestro esquema de la máquina de, de Moore sabremos que nos basta tener dos flip-flops porque nos basta tener dos bits de estado como tenemos cuatro estados nos bastan dos bits de estado sabemos que nuestras salidas van a ser tres funciones luz roja, luz verde, luz amarilla y estas salidas, como es una máquina de Moore solo van a depender del estado en que nos encontramos, por eso la entrada de, de este sistema secuencial solo son las entradas, solo son los estados, y luego la máquina que nos ha de generar el estado siguiente, en la parte del circuito combinacional que nos ha de generar el estado siguiente, va a depender, como siempre, como cualquier sistema secuencial, del estado actual y de las entradas. Entradas que son dos bits, x1, x2, que codifican los tres modos de funcionamiento, por tanto habrá una combinación de valores don't care, que nos dará igual lo que pase, y los dos bits de estado. Ahora tenemos que ir a ver cómo implementar esta lógica combinacional, cómo implementar esta lógica combinacional, mediante la tabla aquella que teníamos de tabla de transiciones de estados y posteriormente tabla de salida y tabla de citación de, de, de, de los flip-flops. ¿Vale? Así que, primer paso, vamos allá con la tabla de transición de estados. Como es una eh, máquina, eh, como es una... como la parte del sistema combinacional que genera las transiciones de estados depende del estado actual y de la entrada, va a ser un sistema o una tabla que va a tener cuatro eh, variables de entrada. El estado actual ...y la entrada actual. Por tanto, vamos a tener una tabla de 16 posibles combinaciones. Dicho de otra forma, nuestra tabla tendrá esta forma. Q sub 1, Q sub 0 actual del instante n, más las entradas X1, X0. Y tendremos que representar cuál es el estado siguiente, Q sub 1 de n más 1, Q sub 0 de n más 1... Y ya está, ¿vale? Y esta tabla tendrá 16 posibles combinaciones, así que vamos, ahora es lo que vamos a intentar hacer mediante esta tabla de aquí. Probablemente la forma más sencilla de trasladar la información del diagrama de estados, este de aquí, a la tabla, sea hacerlo también por secuencias. Quizás nos lleve a menor lío o a menor probabilidad de fallo. Por ejemplo, para las entradas... 0, 0 que las tenemos aquí, aquí, aquí y aquí, dejarme aparte separar cada grupo de 4 para que sea más fácil verlo. ¿Mm? Para esas entradas de 0, pues fijaros, cuando estoy en el rojo tengo que pasar al verde. El rojo es 0, 1, pues tengo que pasar 1, 0. Desde el 0, 1, tengo que pasar al 1, 0. Desde el 1, 0, desde el verde, tengo que pasar al amarillo, que es el 1,1. Y desde el amarillo, que es el 1,1, tengo que pasar al rojo, que es 0,1. ¿Okay? Lo único que nos quedaría es para el caso de cuando estoy en todas. Cuando estoy en todas y me llega la M1, lo que voy es al verde, el verde es 1,0. ¿Ok? No puedo poner xx, porque si yo pusiese xx, porque me da igual, con el razonamiento que seguíamos antes y comentábamos antes, si yo pusiese xx, esa xx se podría transformar en quedarse en todas. Si se quedase, si se quedase en todas, ¿qué pasaría? Que yo estoy en el estado 0, 0, 0, pongo el modo de funcionamiento 0, 0, que es la, la, la secuencia de M1, y me queda... Podría llegar a tener la mala suerte de quedarme otra vez en el estado de todas, 0,0, 0, y no avanzar. Y eso no lo puedo permitir. Por eso tengo que fijar un, un estado de los otros tres. ¿vale? Como mínimo tengo que garantizar que vaya o al rojo, al verde, al amarillo. Nosotros habíamos decidido anteriormente ir al verde. ¿okay? Vamos con las siguientes secuencias, con el caso de M2. M2 es la secuencia eh, 0,1 que es esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Si estamos, en el caso, en el estado 0,0, que son todos, ¿eh? todos es el estado 0,0, y me llega el m2, tengo que ir al estado rojo, que es 0,1, por tanto, 0,1. Y si estoy en el rojo, que es el 0,1, y me llega el m2, pues tengo que ir a todos, que es 0,0. ¿Vale? ¿Y qué pasa en los otros dos estados? Pues si estoy en el amarillo, tanto si estoy en el amarillo como si estoy eh, en el verde, si me entra M2, a donde tengo que ir es al estado todo que es el 0,0. Por tanto, aquí tengo que ir a 0,0 y aquí también tengo que ir a 0,0. Venga, siguiente caso, el verde, el verde, perdón, el, el M3, quería decir. El M3 es la entrada 1,0, por tanto, aquí, aquí... Aquí y aquí. Son estos cuatro casos. Si estoy en el todos, en el 00, y me llega el verde, el, la entrada M3, tengo que ir al estado verde. El estado verde es 10. Por tanto, aquí tengo que ir a 10. Si en el 10 me entra 10, M3, lo que tengo que ir es al 00. Porque lo que estoy haciendo es este bucle de aquí. Todos verde, todos verde, todos verde. ¿Vale? ¿Qué pasa si en alguno de los, dos, de los dos estados me entra M3? Tanto si estoy en rojo como en amarillo si me entra M3, donde tengo que ir es al estado 00, al todos. Así que aquí pondría 00 y aquí pondría 00. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la entrada 11 La entrada 11 es una entrada que no es válida, que no, se va, a permitir, que no, que no va a estar presente nunca en, en la entrada del circuito, por tanto el siguiente estado me da igual donde vayamos. Así que podemos poner siempre valores xx, ¿ok? Ahora el siguiente paso es completar la información de la tabla de salida. La tabla de salida tenemos que recordar que es una función, la, estamos implementando un circuito que es una máquina de Moore y que, por tanto, la función de salida depende únicamente de los estados y nunca de las de, de las entradas. Entonces, el valor de la salida no va a depender nunca de ninguna de los valores de esta columna. Dicho de otra forma, la salida para estos cuatro estados, para estos cuatro valores de la tabla, o dicho de otra forma, para el estado 0,0 ha de ser la misma, para el 0,1 tiene que ser la misma, para el 1, 0 siempre tiene que ser la misma, y para el 1, 1 tiene que ser siempre la misma. O dicho de otra forma, no va a depender nunca de los valores de x1 o x0. De hecho, a veces lo que se hace es, en lugar de representarlo dentro de esta misma tabla, como hacíamos en el caso de la máquina de Emily, se representa en una tabla externa. Vamos a hacer los dos casos y vosotros os quedáis con el que os sintáis más cómodo. ¿vale? Pero básicamente en esta tabla lo que tendríamos es que, para estas cuatro combinaciones es el mismo, para estas cuatro es el mismo, para estas cuatro es el mismo, y por tanto puedo ponerlo o representarlo de esta forma, ¿vale? La luz roja, ¿cuándo se tiene que encender? La luz roja se tiene que encender en el estado rojo o en el estado todos, es decir, en el estado 0,0 o en el estado 01. por tanto aquí y aquí. Y en el resto de casos ha de valer... Cero. La luz verde. La luz verde cuando se tiene que encender? ¿En el estado todos o en el estado verde que es el 1-0? Por tanto, valdrá 1 aquí, en el, en el todos, y en el verde que es el 1-0. Y en el resto de casos, valdrá 0. ¿Vale? Y la luz amarilla cuando se tiene que encender es en el estado amarillo que es el 1-1. Uno uno, o en el estado todos, que es el 00, y en el resto ha de valer 00. Pero como os he indicado justo antes, es en lugar de representar esto así, con estas casillas que cubren varias combinaciones, también lo podría representando poniendo lo mismo en, en, en los cuatro casos, vale. Esto como os sintáis más cómodo. Pero como os digo, también podría extraer esta parte de la tabla, de la parte de las salidas, y hacerlo como una parte independiente, una tabla independiente, así que en este caso tendría dos tablas, la tabla de las salidas, separada de la tabla de transiciones de estado, a diferencia de lo que hacíamos en la máquina de mili, que lo podía tener todo junto, vale. lo que os resulte a vosotros más simple y más claro, en este caso pues sería trasladar, la misma información, en el estado cero están encendidas todas las luces, en el estado rojo está solo encendida la luz roja, en el estado eh, verde está encendida solo la luz verde y en el estado amarillo está solo encendida la luz amarilla. Y esto también es una tabla que nos define las, es una tabla de verdad de las salidas, cuya que solo dependen de los bits de estado, tal como indica que tiene que ser una máquina de muro. Ahora ya, a continuación, podemos, os está, estamos en disposición, como ya tenemos creada la, la tabla eh, como teníamos, de, ya hemos trasladado la información de la transición de los estados a la tabla, al formato tabla, ahora ya podemos definir cuáles han de ser las entradas de los flip-flops para que se comporten de esa forma, para que un estado concreto pase a otro, al, al estado que nosotros deseamos en función de las distintas entradas. ¿Ok? Por tanto, tenemos que definir, tenemos que de, eh, completar la información de la excitación de los flip-flops. En este momento es cuando se toma la decisión de qué flip-flop voy a utilizar para implementarlo. En el enunciado no nos ponía nada, pero yo os, os propongo, ya que el anterior lo hemos hecho como flip-flop JK, en este hacerlos como flip-flops de tipo D, de forma que los flip-flops, tendríamos dos flip-flops que serían de tipo D y por tanto las entradas para el estado, para definir mis cambios de estado, son de 1 y de 0 por lo que aquí voy a tener dos funciones lógicas, dos, eh, sistemas, dos circuitos combinacionales, el que me generará los valores de D1 y el que me generará los valores de D0. Por tanto, en la tabla, en la tabla de, de transición de estados de citación, de los valores de citación de los estados, voy a tener estas dos columnas. Si os acordáis, el flip-flop de tipo D eh, funcionaba que cuando nosotros escribíamos una D, en el siguiente estado nos aparecería un, eh, perdón, cuando escribíamos un 0, en el siguiente estado aparecería un 0, y cuando escribíamos un 1, en el siguiente estado aparecería un 1. Por tanto, básicamente, la tabla de, de citación de este flip-flop de tipo D es poner en la entrada D lo que queramos que aparezca en el siguiente estado, es decir, la columna de siguiente estado, 0, 1, 0, 1. De esta forma ya tengo definida la, la tabla de citación de un flip-flop de tipo D, que es la que utilizaré ahora para completar estas dos columnas. Pero básicamente la idea es esa voy a poner a las entradas de los flip-flops lo que yo quiero, el valor que quiero que se almacene en el siguiente estado. Por tanto, dado el estado actual y dado el estado siguiente del flip-flop 1, del flip-flop de mayor peso, definiré el valor de la entrada de D1, de la entrada de ese flip-flop de mayor peso. Ya os he dicho, por el caso anterior, que básicamente es copiar directamente el estado siguiente en esta columna. Es mucho más sencillo que el caso de JK. En este caso, de hecho, las columnas Q1 del estado siguiente y Q0 del estado siguiente van a ser siempre iguales a la columna D1 y D0. Podríamos ahorrarnos poner estas columnas, pero bueno, las ponemos y ya está. Así que esto sería 0, 0, 0x. Estoy copiando directamente esto... ¿Mm? No estoy haciendo nada más, por, copio directamente esta columna 00, 1x, 01, 0x y 00, 0x. ¿Ok? Y para el siguiente caso, lo mismo, aunque por, por hacerlo desde un punto de vista más formal, pues tenemos que considerar tanto el estado actual como el siguiente. En el caso particular, repito, de los flip-flops tipo D, basta fijarnos en el siguiente estado. Podríamos no tener en cuenta esta información de aquí y simplemente, bueno, que de hecho es lo que hacemos, coger esta columna y copiarla allí, ¿vale? Pongo las líneas de cada de grupos de 4 bits para verlo mejor y no equivocarme. Entonces vuelvo a copiar esta columna, la misma columna, ya os digo, para hacerlo de forma más práctica o más rápido, no importaría ni siquiera copiar estas columnas, podría poner aquí de 1 y de 0 directamente. Y por tanto ya lo, me quedarían ya do, los dos últimos pasos. El primero sería el de minimizar las distintas funciones que, que hemos visto hasta ahora para después poder implementar esos circuitos combinacionales que definen el cambio de estado y definen el, eh, la salida para un estado concreto, ¿ok? Por tanto, tengo que minimizar las funciones de D1, D0, LR, LV y LEA, las tres salidas y los do, las dos entradas, la, cada una de las entradas de los dos flip-flops que tengo. Por tanto, primero podríamos hacer el caso de, de D1, ¿eh? en el que podríamos trasladar directamente esta información al mapa de Carnot, pues como ya sabéis, cojo de grupos de 4 en 4 y haciendo el salto S entre la última y la penúltima columna. 1, 0, 1X, ahora estos 4, 1, 0, 0X, estos cuatro van a la última fila, 1, 0, 0X y 0, 0, 0X. Aquí... Eh, podría por ejemplo minimizar cogiendo unos que lo que podría hacer es coger estos de aquí estos de este de aquí y este de aquí cada uno de estos grupos sería pues por ejemplo este de aquí de uno este de aquí sería igual a aquí. uno negado Q0 negado por X0 negado. Más, este otro grupo de aquí, y, pues sería Q1 negado por X1 negado por X0 negado. Más, el último grupo, este de aquí, el que lo forman eh, el 1 de arriba y de abajo, pues tendríamos que sería... Uh, Q0 negado, por X1 negado, por X0 negado. Fijaros que el primero de los grupos, este de aquí, también hubiese podido ser, en lugar de coger este grupo que hemos cogido hacia allá, también podría haber cogido este grupo de aquí, y por tanto, en lugar de tener esta expresión, hubiese tenido la expresión eh, q1 negado, q0 negado, por x1. ¿vale? Así que ambas expresiones, o la que utiliza este término producto, o la que utiliza este término producto, serían igual de válidas. Para el caso de D0, pues volvemos a trasladar esta columna, marco los grupos de 4 para que sea más fácil verlo, pues sería la primera fila 0 1 0 x 0 0 0 x 1 0 0 x y 1 0 0 x. De forma que tengo estos dos unos por aquí y este uno con esta x para hacerlo un grupo lo más grande posible. Por tanto, de 0 me queda que es eh, Q1 para este grupo de aquí, ¿eh? q1 por x1 negado, x0 negado, más q1 negado, q0 negado, por x0. Y ahora ya solo me quedaría minimizar las funciones de salida, las funciones de salida dependen únicamente de de, cuatro, de dos variables, solo son cuatro casos, estos de aquí prácticamente no importa ni siquiera hacer mapa de Carnot para minimizarla, lo podemos hacer por simple observación del, de la tabla de verdad. Si os fijáis, el r es igual a la negación de Q1. ¿Mm? Siempre vale el valor invertido de Q1. La LV, la luz verde, vale el valor invertido de Q0 ¿Mm? y la luz amarilla es una nor de Q1 y Q0, o lo que es lo mismo, lo pondremos de las dos formas, Q1 negado por Q0 negado más Q1 sin negar por Q0, ¿vale? Así que ya tendríamos definidas, ya conoceríamos las expresiones lógicas de la función de 1, de la función de 0 y de las tres funciones de salida LR, LV LA. Ya podríamos implementar, ya podríamos dibujar los circuitos que corresponden a estos sistemas combinacionales. Por lo que ya podríamos acabar el, el ejercicio dibujando el diagrama del circuito, que es este que que veis aquí vale si os fijáis todas estas puertas de aquí corresponden a esta expresión todas este conjunto de puertas de aquí corresponde a esta expresión y aquí no tengo puertas lógicas porque son directamente dos valores que ya me ofrecen la la propia salida de los flip flops y el caso de el, la luz amarilla, que es una edge nor, como habíamos dicho, de Q1 y Q0, ¿de acuerdo? Así que de esta forma ya habría acabado, tendría dibujado mi diagrama de circuito. Pero al igual que habíamos hecho en el caso anterior, ahora resultaría interesante trasladar este diagrama a, a Digital, a, a un software de, de diagramación de circuitos que nos dejara simular el circuito, y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bueno, y aquí nos encontramos eh, representado en digital el circuito que acabamos de, de diseñar con sus dos entradas, x1, x0, las tres salidas y los dos flip-flops que, que almacenan los dos, los dos bits de estado, esta parte de la función eh, o de las puertas que, que genera la función de transición para D1, la función de transición para D0 y las salidas que generan las salidas. Entonces pasamos a su a su simulación empezamos en el estado 00 y por defecto empieza en el estado 00 eh, con las entradas 00 vale en este estado si generamos eh, una entrada m1 si estamos en la secuencia m1 lo que hace es pasar al estado verde y luego ya hacer la secuencia verde amarillo rojo verde amarillo rojo ¿vale? vamos a probar pasamos al verde efectivamente amarillo rojo verde amarillo rojo Verde, amarillo. ¿Vale? Nos paramos aquí y, por ejemplo, generamos ahora, ponemos la entrada M2, que es 0,1, que lo que tiene que hacer es desde amarillo, en M2, pasamos al estado todas y de aquí vamos generando rojo todo, rojo todo, rojo todo a través de estas dos transiciones. Se nos encienden todas las luces, solo la roja, todas las luces, solo la roja, todas las luces, y así sucesivamente. Nos quedamos en el rojo y pasamos a activar la entrada 1-0 que corresponde al modo 3. Entonces, desde el rojo vamos a pasar en modo 3 al todas, al estado todas, y luego ya irá generando los cambios entre todo verde, todo verde. Pasa todas, verde, todo, verde, ¿Vale? Y si por lo que fuera volvemos otra vez al modo 1, para volverlo a probar, estamos en todos y de aquí nos va a cambiar a amarillo y luego ya va a empezar a generar amarillo, rojo, verde y así sucesivamente. Generamos el flanco ascendente, hemos pasado al verde, perdón, cuando estaba en todas y se activaba la M1 vamos al verde, lo he dicho mal, entonces verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo y así infinita. Y por parte de este vídeo ya estaría todo. Ya hemos visto cómo eh, dos casos distintos, cómo generar, cómo realizar, llevar a cabo el, la síntesis o el diseño sistemático, sistemático, porque son unos pasos muy concretos, tanto de una máquina secuencial de tipo Moore como una de tipo Mili. ¿vale? Ahora en los siguientes vídeos lo que haremos es todo lo contrario, el paso contrario. Tenemos el circuito y queremos saber la función que tiene, es decir, el proceso de análisis. ¿De acuerdo? Venga, pues gracias y hasta los próximos vídeos.